El juego consiste en hacer dos grupos, en el cual cada grupo necesita seis bolas cada uno y de esas seis bolas el equipo tiene que intentar arrimar la bola lo más próximo posible al boliche, que es una bola pequeña de un color. Y si un equipo acerca la bola al pequeño, tiene que intentar el otro equipo o bien tirar para retirarla o arrimar.